El color amarillo, ya está el de color azul, ya está el de color este. Con las canchas y todo eso lo mismo. Eh... Yo creo que se iba a hacer si sí, dos, dos jugadores especiales que me pidió bueno, ¿Jugadores especiales? Era este guita y después el otro, un arquero normal. Después creo que ah, sí, había sí, un sí, pateador sí, también especial. O, o... No sé si era Banama, no me acuerdo. Ah, el pibe, bueno. Y después el pateador normal vendría a ser Claro. Buenísimo todas esas cosas después yo las voy a anotar nada de palabra todo, déjalo asentado en un documento todo, porque es ahí donde te vas a remitir después ¿no? Eh, acá en el en el drive también van a encontrar estimación de entregas no, no está acá, es, debe estar en el, de, en el de producción claro, es este documento que es el de necesidades bien cuando me mandó a, a empezar el diseño o a arreglar el diseño porque esto ya como digo nosotros lo teníamos y, y ellos vinieron buena gente perdón la demora Oye, cómo te va javi cómo va todo bien todo bien chef. bueno eh, nada estábamos listo ahora sí ya podemos empezar eh, José va a entrar o más tarde o no se va a conectar porque está con, en reunión ahora con esta gente de los colombianos, así que nada. Eh, nada La idea de, de hoy era empezar, dar, dar por sentado de que hoy empezamos el desarrollo, ya que el contrato está firmado. Eh, y bueno, y definir por dónde, por dónde avanzar. Hablábamos, Javier, de que eh, es peculiar el desarrollo este porque vamos a hacer diseño y Diseño, producción y desarrollo todo al mismo tiempo. Uh -huh. no. Eh, también peculiar por... Ah, ahí está José. Acabo de, de, de llegar, ¿cómo andan? Pero ah. yo recién vi un mensaje que vos decías, che, estoy a punto de conectarme, le dijiste a los... ¿O era para nosotros eso? Era para era para ellos, okay. que tenía que cerrar algo con ellos y... Y ya está. Y ya está. Ah, listo. Bueno, genial, Mira que equipo completo, loco. Ahí estamos. Bien. Eh, Le estaba contando eh, que bueno la, la idea es que como ayer ya José pudo firmar el contrato eh, hoy vemos cómo inicializado este proyecto de que es peculiar porque vamos a ir diseñando, programando, desarrollando todo al mismo tiempo no cuando en realidad tendríamos que primero abordar bien el diseño, el balanceo, mostrárselo al cliente que el cliente apruebe y ahí arrancamos no eh, peculiar también porque son solamente dos meses eh, o sea, es algo eh, a 100 kilómetros por hora tenemos que ir. Y, pero peculiar también porque ya lo, lo al menos, eh, eh, como es, eh, José y yo ya esto lo transitamos y, y ustedes son gente de experiencia también, así que no, no creo que vayan a haber grandes sobresaltos. Eh, no sé si querés empezar diciendo algo vos, José. y Agrego, agrego lo que vos decías, y tenemos material para reutilizar también. Genial eso. Eh, eso es, es importante. Eh, no no, no tengo, En realidad no tengo mucho para, para agregar, hice ya la solicitud que, que ayer me recordó Javier, de los agre, de los accesos al servidor, así que eso en breve ya lo voy a tener para que lo puedan ir viendo con Javier e Iki y con Sergio ya empezamos a trabajar en la, en la imagen del juego, en la estética eh, Para hacerles la propuesta estética a ellos Después, eh, ¿qué otra cosa? A ver, subí un cachito, Néstor Esto es el documento de que le habíamos entregado No sé si se lo entregaste a ellos Que eran las necesidades que necesitábamos Sí, eso se los habíamos pasado Perfecto. En ese documento solamente habíamos les habíamos pedido el acceso al código fuente uh -huh. de la web API como editor a Paraiki. Sí. Eh, ahora se la tenemos que pedir. Bueno, en realidad lo que pedimos ahora es el acceso al, al, al servidor directamente. eso sí, ya les pedí todo. Ah, eh, Las políticas de privacidad y los términos de uso, también les pasé los formularios en blanco para... No en blanco, los modelos que usamos nosotros. Perfecto. Ya se los pasé para que los puedan revisar y completar a su gusto. Eh, y condiciones 3, y eso. 3 y, 4 uh -huh. está. y cuando tengamos la base de datos en blanco, se la tenemos que pasar para que ellos la puedan ir completando. Perfecto. Eh, si vos le pasaste el documento, entonces charlaron sobre esto. Esto igual yo me lo había anotado también en, en la minuta. De dejar claro que por cuestiones de tiempo El desarrollo solo se contempla Visible para plataforma mobile Play Store O sí o sí hay que hacer los dos Play Store, Habíamos quedado que eran los dos okay. Pero lo publican ellos Nosotros entregamos todo publican ellos Perfecto eh, Nada, bueno eh, Estamos en, en el drive En la carpeta de desarrollo Como les decía, tenemos acá un backlog ¿no? con tareas hay que, hay que, esto lo vamos a ir completando entre todos y entre todos vamos a ir viendo Algo yo puse acá de de, de programación, ¿no? Un poco dividir eh, eh, los features que que, que, que, merecen, que merece el, el, el proyecto. Acá obviamente falta el tema de, de, de, de servidor. Entonces, esto chicos, a, a completarlos de, de acuerdo a ustedes, su visión y su manera de laburo. Lo, eh, lo, del, lo del server ahí, Néstor, disculpa eso, si querés y ahí Iki les digo eso me, me puedo encargar yo. Perfecto. Yes. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Gente que agarre la rienda. Esto, déjamelo a mí. Listo. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, yo tenía abierto varios documentos. No, este es de otra cosa. <risa> Esto es lo mismo. Yo lo que voy eh, a subir ahí, Iki, para que ya lo vayas teniendo, es la font. Que es la que vamos a usar con... O la familia de fonts que se van a usar con el juego. Ah, ok. ¿Son... Porque, son? No, en realidad es, es una font que tiene distintas versiones. Esta ah, es la que es más gordita, la más, la más chiquita. La voy a poner en desarrollo, eh, en assets, y voy a poner ahí la font. Ah, bueno. Ese era un primer punto que quería hablar. Acá en assets eh, ya hay una carpeta que tiene las referencias. Ahí está la carpeta que hizo recién... José Fond. La idea es que eh, todo, todo lo que vayamos a utilizar para el videojuego lo tiremos, lo tiremos directamente acá afuera en, en assets y que después, bueno, eh, Iki, y Javier, ustedes ordenen las carpetas y le pongan el nombre que, que, que, que más les sirva, ¿no? Eh, de manera que la misma organización que, ten, que tiene el, el archivo del juego lo, lo, lo podamos tener acá, ¿no? Y que no, se, que no se nos pierdan, que sea más fácil encontrar, ¿no? Eso en primer lugar. Bien. Perfecto. Eh, Sergio, ¿te acordás cómo se llama la font? Te la pasé el otro día y no la encuentro. Ahí, ahí. Bueno, este es el plan de desarrollo que se les presentó a, a, a los muchachos estos. Obviamente hay, hay que agregar nomás el tema de los NPCs aparte de un ejecutor de penales eh, por default, va a haber uno especial y con el arquero pasa lo mismo, ¿no? Eh, que los fondos van a ser entonces un poco más, y nada, eh, detalles. Pero son detalles que a mí, a, a mí particularmente me gusta mucho tenerlos escrito. Ya les digo, como siempre para remitirnos, ¿no? Che, pero estaría bueno que acá le pongamos... No, fíjate que la propuesta es esta, tengámonos a eso, más a, entreguemos esto y después vemos. Siempre para, ten encontré. para tenerlos así a los, a los colombos. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Y bueno, la pregunta al millón, eh, ¿por dónde empezamos? Necesitamos el acceso primero y principal al servidor. Eso ya lo dijimos para Ay, empezar güey. la creación de eso. ¿Pudieron ver el, el video ese que mandé como a las 1 de la mañana? ¿No ¿Lo mandé más o menos? Sí, en el Excel, sí. Eh, Va por ahí la cosa, díganme, porque yo base de datos cero. ¿eh? Eh, bueno, depende también Javier cómo lo va a plantear, pero yo lo que vi ahí, por ejemplo, que no sé si sería conveniente o no, pero... Si va a estar en categorías, quizá conviene que estén en diferentes archivos las preguntas para cada categoría. O sea, por ahí mm. lo tomaría mucho más eficientemente en vez de tener que leer toda la lista. Hablo en cuanto a rendimiento, no sé. ¿Vos decís armar distintas tablas? ¿Una tabla por categoría? Claro. Ahora, no sé, depende de lo que quieran hacer. Con, con, claro, no sé qué. Es algo que van hacer entre categorías, por ahí quieren entremezclar, por eso ahí ya va variando. Claro, tenés que meterlo, sí, tenés que meter índices para cada tabla, pero igual primero yo diría ver cómo está armado el servidor, qué, qué, qué SQL tiene, si, si, si, si, si nos dan una instancia limpia o nos tiran un SQL pelado, ver hasta dónde podemos meter manos sobre ese server. Lo que pase de eso después es ver cómo, qué estructura vamos a poder hacer. Después... Digo yo, no sé. Sí, después también otra cosa que justo es el error de... No significa que haya que hacerlo, ¿no? Pero lo que noté, lo que habían entregado los anteriores que hicieron el proyecto es que la base de datos tenía seguridad cero. O sea, yo podía modificar cualquier cosa desde cualquier lado. No tenía ni, ningún tipo de cifrado, nada, ni siquiera. Entonces, ¿ellos quieren un tipo de seguridad o se hace de la misma forma? es que en realidad la base de datos va a estar alojada en el servidor y el servidor debería tener ya, el acceso al servidor debería tener algún tipo de seguridad. Eso es la, la seguridad y eso también lo puedo chequear yo. De eso no se preocupe. Yo Chega. opino que ahí habría que hacer eso, chequear y, y aconsejar, ¿no? recomendar, sí, no, claro. no, no meternos a desarrollar nosotros nada más que lo que tenemos que hacer. O sea, meter la base de datos ahí adentro y... Y recomendarles, si hay que recomendar sí, algo. Claro. Exacto. Porque, bueno, eso lo vamos a ver cuando tengamos los accesos al servidor. Eh, bueno, si sirvió de algo esto, <risa> la idea justamente es que eh, sea algo, algo familiar, si es posible, a lo que es un Excel, eh, por cuestiones de que ellos... De, van a quedar acá administrando, no, metiendo preguntas, borrando preguntas, viendo la, las categorías, viendo las, eh, eh, ¿cómo es? Las temporadas, todo eso. Eh, y también lo, lo, lo que hice acá cuando cuando más o menos armé esto es atenerme al plan, a, a, a, al plan que, que propusimos, o sea, la propuesta que le dijimos. Mira, te hacemos una base de datos así. Podés ingresar la pregunta, tenés que ingresar las respuestas. De alguna manera vamos a eh, localizar cuál es la... O sea, identificar la correcta, ¿no? Ya sea porque pongan la primera, en la primera columna la, la respuesta correcta o lo marquen con, con algo. Que puedan modificar la dificultad, la, la temporada, la categoría y hasta ahí. No más. Para este primer... Eh, prototipo, demo, no, para este primer proyecto eh, acá ellos pueden seguir agregando acá tienen que agregarle el nombre a, la, a, las, a las temporadas eh, acá nombres a los, a las categorías recuerden que no tenemos todos los nombres así que tienen que, tienen que agregar eso ellos eh, creo que dijeron que lo tenían ya eso, ¿no José? sí, sí eso ya lo tenían eh, tienen que agregarlo y de esta manera ya nosotros tener la base de datos, por lo menos, de, de las preguntas y eso. Después, otra base de datos que hay que hacer, y que, como es que está contemplada para el desarrollo, es la de usuarios. Eh, y acá vuelvo a lo mismo. Yo 00000 de, de base de datos. Así que lo que hice también fue algo así. Que, que, que al menos visiblemente sea, sea familiar para ellos puedan encontrar, eh, obviamente esto lo hará la API, ¿no? De tomar el, el usuario y almacenarlo acá, darle un, un ID. Eh, no sé si mail o nick. Yo prefiero con nick y, y si nos tenemos que comunicar con el, con el jugador para avisarle que lo baneamos por algo, no sé, se me ocurre, eh, que reciba un, un pequeño mensaje en el juego, no en el mail. No, no un mail. Eh, que nos pueda dar la ubicación de ese jugador No sé hasta dónde podemos llegar ahí O sea, esto va a, estar, va a ser largado para Colombia Pero, eh, nada, seguramente será algo que a ellos les interesa saber no Dónde está el, el, el, la mayor cantidad de, de, de jugadores eh, ¿dónde, en qué, ¿Cuál es la temporada actual en la que está jugando el, el jugador? ¿Y cuál es la categoría actual que está jugando? O sea, la última en la que quedó ¿Y cuál es la alcanzada? Porque puede haber alcanzado una categoría, la temporada 3, categoría 5, pero está, pero volvió a jugar y se puso a jugar la categoría 2, tem y, no, temporada 2, categoría 1. Eh, nada, de acá ellos después sacarán datos y, y harán una sistematización para, para sacar datos o, o otra información el tiempo total de juego, y es el tiempo total de juego que, o sea, desde que entra hasta que sale, eh, se almacena, cuando vuelve a entrar, bueno, se le suma ese, ese tiempo que estuvo ahí también, el total de tiempo en, en la aplicación. Si está baneado o no, o sea, la posibilidad de banearlo, bien, eh, y la posibilidad de acá introducir un mensaje, que le llegue al eh, en el videojuego, no, en su celular, por intermedio de la, de la aplicación. Y para limitar todo hasta ahí nomás. Esto fue lo que diseñé así rápidamente en mi cabeza, de, de, de, de, de más del lado de usuario que de, que de programador. Sí, no, obviamente. Ocurre, no sé si habrá que agregarlo o no, pero en la propuesta original, por ejemplo, había... Eh, cantidad de preguntas respondidas, falladas, y con eso se podía sacar un promedio de los errores y los aciertos que tenía, pero eso hay que guardarlo también, en teoría. Sí, se va a hacer un... Eso lo podemos agregar acá también, exacto, tenés razón. Sí, porque con eso lo que hacíamos es hacer la animación de la barrita de progreso. Claro. Claro, tenés razón. Bueno, esto como lo dije en aquel video, es solamente el puntapié inicial, ¿no? o sea, para más o menos, eh, oh. plantear algo para empezar. Y una pregunta eh, ahí también, porque por ejemplo, sí. viste que dice categoría actual. Y eso ellos no querían poder desactivar categorías si, por ejemplo, dice categoría actual, no sé. Ellos... El de detalle, es, y se va la categoría de me Me corrige José si me equivoco, pero al menos en las reuniones que yo pude estar y cuando conocí a esta gente y escuché lo que querían, ellos quieren todo quieren todo, quieren poder modificar todo, quieren poder filtrar todo, ¿bien? Claro. Eh, entonces, para esta propuesta, y es posible, totalmente es posible, a mí me, me estalló la cabeza cuando lo dijeron, yo dije, uy, acá podemos hacer un big data, un poroto al lado nuestro, exacto lo que podemos hacer, pero no, cuando dijeron dos meses, ah, aguantá, ya vayamos por acá primero, ¿no? Eh, y después por el lado de la... la el, el, no, no solamente la usabilidad, sino la funcionalidad. ¿De qué me sirve eh, eh, habilitar o deshabilitar una categoría? Eso eh, lo, lo habíamos dejado de lado. Sí, lo, lo habíamos dejado de lado, justamente. Es, es importante saber en, en qué categoría pasó más tiempo. O sea, tener registro de en qué categoría pasó más tiempo o de qué categoría respondió más preguntas. Porque esa información te sirve para saber, bueno, no sé, poner la categoría es eh, Liga de Campeones. Entonces, tenés muchos usuarios que responden Liga de Campeones y se quedan respondiendo en Liga de Campeones. Bueno, eso te da un panorama de que tenés que agregar más preguntas de Liga de Campeones o crear una categoría nueva relacionada con Liga de Campeones. Claro. O puede y... ser también que ahí te marque una curva de dificultad que se están trabando en una categoría, por ejemplo. También, ah, por bien. ahí creo que va a la También, crucer, también puede, puede ir por ahí. Si tenés mucha gente metida ¿Sí? ahí, que no debería pasar. No debería pasar, al menos como eh, está planteado el diseño claro. ahora. A ver también va a depender más que nada de cómo armen las preguntas ellos, ¿no? eso ya tiene Sí, que... sí. De cómo claro, armen las son preguntas... ellos los que se encargan de poner uh -huh. las preguntas y decir uh -huh. si es fácil, media o difícil. Claro. no Y lo que hace el sistema, lo que tiene que hacer el sistema, es ir a buscar esas eh, preguntas de acuerdo al nivel. Bien. Eh, les quería mostrar, creo que está acá también, modelo, modelo... Yo me había... No. Yo me había hecho una... ¿Cómo es? Un sheet también. Acá, este, que es el desglose de temporada. Esto, obviamente, ni, ni está terminado, pero eh, la temporada 1 tiene la primer ronda de cinco penales, que es la primera categoría, Copa América, más allá del nombre, eh, con preguntas ya, eh, ¿cómo es? Eh, definidas, que son preguntas muy fáciles, como, no sé. Una pelota es de forma redonda, cuadrada, redonda, ¿no? Algo súper sencillo, eh, rozando lo infantil para que el jugador eh, familiarice al toque con la mecánica. Ah, es acá, es acá, acá se ve tal cosa, acá se ve tal otra, la transición es así, eh, tengo que esperar tanto, papá, papá, ¿no? Ya a partir de la segunda ronda, sí, las preguntas eh, las toma el sistema, las, da, las toma y las da el sistema. Y son así. En, en general el juego, dejando de lado esta primera ronda de la primera partida, de la primera categoría eh, las preguntas van a ser para la ronda 1 siempre del nivel fácil para la ronda 2 siempre del nivel medio y para la ronda 3 siempre del nivel difícil en cualquier categoría, en cualquier temporada es decir, no tenemos una curva eh, de dificultad ascendente Tenemos una montaña rusa Siempre empiezo fácil eh, Voy por, para las eh, Medianamente De dificultad, ¿no? Y, y después las más difíciles y después bajo otra vez eh, Todo el juego es así Entonces no debería Como que haber eh, eh, Lugares donde me, me quedo Trabado porque las preguntas son más Difíciles sí debería haber una diferencia de tiempo entre las rondas 1, todas las rondas 2 y las rondas 3. ¿no? Eh, y si hay algo que se mueve diferente, esto, está, esto es lo bueno de, de, del balanceo, si, hay, si vemos que la curva está haciendo movimientos raros, es porque ellos están eh, tal vez catalogando mal a la, la, las preguntas bien Por ahí están poniendo preguntas que son muy difíciles y las están catalogando como de, de, de dificultad media o, o fácil. Eh, eso es lo que va a dejar ver, o, o lo que tiene que dejar ver, justamente el análisis de, de datos, que nosotros no vamos a hacer, bien pero tenemos que dejar ahí el, la, la base de datos para que se puedan filtrar y bajar esa información y ellos hagan la correspondiente lectura desde mi, mi humilde lugar y, y, y sapiencia, yo diría que vayamos lo más sencillo, lo más sencillo posible con los datos eh, que veamos que sea fácil meter, sacar y filtrar, ¿no? y que necesitemos, obviamente, ustedes nos dirán que, que, que sí o sí vamos a, a, a necesitar, eh, y no hagamos cosas de más. Cosas que tampoco están, estaban planeadas, que por ahí ellos las pidieron, pero nosotros, como les digo, eh, bajamos a papel cuál es la propuesta, ¿no? El plan de desarrollo, y es lo que está acá lo que tenemos que tratar de hacer. Si hay un changüí para da, darles un, un chocolatín ahí de, de más, genial, pero no, en principio no, no será necesario. Eh, si, bueno, cuando tengamos el acceso al servidor, se los pasamos, arranca ahí Sergio. Eh, Iki, vos empezarías entonces con, con, con el desarrollo de, de, del videojuego? Claro, y seguramente haya que reinterpretar lo que se envía del servidor, así que estaría bueno ir probando, ¿no? Que comunicación entre claro. el bot y lo que va armando José... Javier, ¿eh? ¿Sí? Javier. Sí. Buenísimo. Ahora entonces es la parte en donde tanto Iki como Sergio empiezan a pedir, pidan, ¿qué necesitan? Aparte de assets, ¿no? Eh, obviamente los logos. Ya los pedí. Bueno, logos, íconos, eh, fondos, música, las fuentes, ahí como puso José, aparte de eso. ¿Qué lo más? Que, lo que tenemos que armar, Néstor, que nos quedó es el Figma, ¿te acordás? Sí, yo tengo el Figma acá abierto. Bien. Eh, sí, a mí me encanta Me encanta hacer el flujo Y ya tenerlo eh, De acá justamente Yo voy, voy, voy como mirando Y digo, bueno, eh, por ejemplo Champ Productions Ah, bueno, necesito el, el, el, el logo De Champ Productions, ya lo anoto ¿no? eh, es, es, Esa única pantalla Es el splash screen O sea, presiono el icono y ya veo Champ Productions y después no sé, dos segundos, tres, cuatro eh, Transición Y ya veo el menú principal Menú principal tiene un fondo Ah, necesito un fondo para el menú principal ¿Cómo va a ser ese fondo? Eh, dijimos que iba a ser algo así, ¿no José? Hablamos de algo así, sí sí eh, Perfecto eh, Bueno, necesito acá un cartelito Para poner temporada El cartelito tiene que estar diseñado En base al, al, al resto del diseño Pegar el logo del juego Acá <ríe> la barrita de progreso eh, Bueno ahí vamos sacando eh, assets, así fui yo más o menos completando este primer backlog, ¿no? Eh, en, en cuanto a diseño-producción acá, faltarán seguramente cosas, y en cuanto a arte también acá, sprite sheet del, del ejecutor de penales, del arquero, de la hinchada, de la pelota, acá. ¿te, lo par pregunta. ¿Te parece Néstor que trabajemos en ese Figma el fin de semana? ¿Fin de semana cuando? Yo mañana laburo todo el día y el domingo soy fiscal general para el bendito PJ. Está bien, eh, déjame pensar entonces. Igual arranco, creo que vos tenés acceso. Yo al Figma, tengo acceso. ¿no? Arranco yo con el, con el acceso al Figma, eh, arranco a acomodar cosas para, más que nada, que Sergio tenga, tenga referencia de, de resoluciones y... Iki, ¿está bien trabajar en, eh, ya te digo, la resolución recién? ¿vale? No, no cerré. Bueno, yo el firma lo, lo estoy laburando en 1920-1080. En iOS es un poco más grande, es 2.400. Y por eso quiero consultarle a Iki. Eh. Sí, 1920, 29 dólares. Sí, porque antes trabajó 1920 por 1080, pero en iPhone se está trabajando 2436 por 1125. Sí, vi que maneja diferente. Igual no, uh -huh. nunca trabajé para ese parece, así que no tendría la certeza, pero sí vi que es más grande. Eh, Lo hacemos en 1920 por 1080 y después que se rescale. Y que se rescale, exacto. Sí, también la cuestión, bueno, no sé, porque ustedes ya también manejaron juegos de móvil, pero por lo general siempre manejan una, una ¿cómo se llama? Una proporción de aspecto que igual se puede ir al carajo en una tablet que no maneja esa resolución de aspecto en diferentes dispositivos, así que es un poco meterle... Pero sí, que ¿no? La, la general. Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí habría que... Listo. Lo que lo que sí por ahí, no sé, eso depende también de cómo se quieran manejar, pero lo que yo armaría primero en los gráficos también, por el resto el menú y todo eso se puede ir cambiando, se puede ir poniendo como un prototipo que funcione, sí. pero lo que sí va a definir mucho es cómo esté el jugador armado, porque si sí, se va a cambiar de camiseta o demás, y el arquero, esas dos cosas yo creo que una vez que estén animados después es como muy difícil cambiarlo, tenés que hacer más quilombo modelo Claro. Yo empezaría por esos lados, tal vez, o no sé. O cómo se va a constituir realmente el jugador si va a venir claro, en partes. La pregunta es cómo se va a hacer esa animación. ¿Va a ser toda una animación como la que hicimos en, en Banfield, José? ¿La estás stop, pensando así? A, animación tipo stop motion con, con un sprite sheet. Entonces va por sprite sheet. Claro, como hicimos para Banfield. Uh -huh. Pero los sprites sueltos, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4... Para que levante el, la animación eh, Bueno Acá. Yo tengo los archivos de, eh, de arte Del juego de Banfield Ya se los pasé a Sergio Bien Más que nada para que tenga referencias Ahí puede haber algunas cosas Cosas que se puedan llegar a reutilizar Buenísimo eh. ¿Qué más? Eh, an antes que nada, ¿está bien este día y este horario para hacer reunión? A las dos. Sí, creo que no va a haber problema. Sí, por mí de las dos tampoco no hay problema. ¿Sergio? Sí, sí, no hay problema. No hay... Oh, Buenísimo. Eh, yo curso ahora a las dos. <ríe> Pero no pasa nada, si, si está vos tranquilo. Eh, no sé qué les parece en mi experiencia al ser un, un proyecto muy corto deberíamos eh, reunirnos una vez por semana a, en este horario trayendo obviamente eh, lo que hicimos en la semana el avance que hubo, las necesidades lo que necesitamos, más allá de que podemos estar y, y vamos a estar conectados a través claro. del Telegram, pero bueno cada uno tiene su vida y responde cuando tiene tiempo, ¿no? Eh, no sé qué piensan, eh, qué opinan. parece bien. Eh, y, por ejemplo, las novedades gráficas, para tener los primeros gráficos para elaborar, ¿no? Digo, aunque sea la, la primera changueada, eso también lo podemos notificar por Telegram, por ejemplo. si hay algo... Totalmente, justamente. Pues ese, igual eh, estaría bueno, Néstor, subir también todos los, los assets gráficos del juego de Banfield. Claro, Eso es lo que estaba viendo, eh, creí que estaban Pero no, lo que están son Está la API Está la API, sí eh, Dale. Su Subir todos los gráficos Cosa de que sí, que quiere hacer alguna prueba Ya tiene ahí para usar Para probar Ah, ¿no? en assets en assets ahí está, referencias, playholders. No, pero son eh, poquitas Ah, no, estas son, son No, son no, yo. yo... Son pará, para. pará, pará, pará porque Hay yo que ya... meterlo ya lo meto, pará. Bueno, mete todo acá. Ahí ya tenemos botones, modal, fondos, de todo. Yo eh... lo, lo, lo tiro suelto, Iki, acá. En... Porque lo hice, lo cipié. Está todo cipiado. Ah, okay. eh, acá está. se y... llama Assets, solo para desarrollo. Y esto ya es una pregunta medio dinámica, ¿no? Depende también cómo se vaya a, a manejar Sergio. Pero quiero decir... Viste que ya hay un jugador, digamos, que es el viejo este. ¿Y va a manejar la misma cantidad de frames o van a manejar... Porque también depende de cómo queda la animación. Creo que eso es una pregunta que me adelanté demasiado. Ya. Mirá, eh, la, el jugador que patea... Claro. Eh, no lo habíamos hecho nosotros en el juego de Banfield. Habíamos hecho el ah, arquero. Okay. Y la cantidad de frames que tiene el arquero, que eso es el, algo que le, le comenté el otro día a Sergio, eh, le dije que tome de referencia a ese, porque se veía fluido el movimiento del arquero. Se veía ah, okay. bien. Entonces... Quiero pensar que el movimiento de la animación puede llegar a tener más, de, del pateador puede llegar a tener más o menos. No, no lo sabemos, son claro, dos animaciones distintas. que ya tiene, tiene Sergio las, las dos referencias para, para ver del movimiento. Eh, así que ahí ya, ya va a ser cuestión de él lo que, lo que él considere mejor. Me pero, parece, pero tomando sí. de referencia el arquero... Eh, sí, sí, sí, sí el arquero de Banfield. Igual hizo, hizo un boceto eh, que después lo compartimos del de, de arquero. Vi, sí. eh, hizo zarpado. un reneguita zarpado, los colombianos están re locos, cuando lo vieron, <risa> quedaron re locos, estaba igual, igual. Feo. <risa> feo pues. Le salió lo feo, le salió igual. Bueno, uno tampoco una pinturita. pero Bueno, pero no somos reneguitas, che. Néstor, lo que precisaría sí. es que eh, la imagen que tenías ya armada de, de lo que sería el, el largo con el pateador y todo, si me la podrías mandar después, porque ahí yo ya, con esa referencia, ya puedo sacar los tamaños. Eh, la imagen, repetime. En el Figma, creo que era. Claro, en el Figma. Para que nos eh, en el Está Figma. En el, eh, todo esto que, estas imágenes que están acá en el Figma están en el documento, en el guión técnico. ¿eh? Ah, bien. bien. Ya, yo, o sea, yo ya con esta imagen ya empiezo a laburar. Y, y este es el juego, o sea, no, no hay No hay otra cosa. Porque no este, sabía este, este, la referencia el de qué grupo. tamaño estaba en distancia y eso. Uh -huh. Más o menos a, a, ahí va. Sí, sí, sí. ¿No? Ahí va. Bien. Tomo eh, referencia acá el arco, porque el arquero es más alto. Claro, claro, claro, claro. Bien. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, esperen que yo... Desde acá, anotado. ¿Cómo se van a manejar o, va, o no va a tener sonidos? Sonidos sonido vamos a, a reutilizar lo que tenemos en, en Banfield, Banfield, y además lo que es música. Ellos contrataron un servicio de, eh, como si fuera una base de datos musical para poder sacar uh -huh. música sin problema. Tiene una cuestión legal ahí que yo les dije que la revisen, que en el caso de que, de que no nos entreguen la música, la música la vamos a, eh, a sacar nosotros de algún lugar que sea Royalty Free. Claro. Eh, así que, nada, están avisados de eso. Se, se deben encargar ellos de, de la música y de los sonidos, pero bueno, si por algún tema legal no, no consiguen, sacamos de Royalty Free y fue. Y listo, ah, ok. Sí. Y los efectos quedarían los del, del, Roger, del Banfield, digamos, del anterior. Sí, antigua? en principio ah, sí. Buenísimo. Sí, porque también son royalty free y, y a nosotros nos resultaron bien, se escuchaban bien. Sí, eh, sí, no hay... no sí, sí. Tampoco son muchos. o sea, no. Es sencillito. Eh, bueno, genial. Yo después voy a completar este documento que es la minuta, que también Perfecto. la pueden ver en el. ¿Cómo es? En la Empezamos, carpeta ¿sí? Claro <coughs> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sabes eh, que la minuta, Néstor? Te comento algo que estamos haciendo nosotros En, en Adva Sí. Eh, la misma minuta, usamos siempre La misma minuta y le vamos agregando las fechas entonces si tenés que ir para atrás no tenés que buscar archivos, vas en el mismo documento ya tenés toda la información tenés razón, vamos a implementar eso así hacemos un documento nomás también nos ahorramos una carpeta incluso Sí, sí, porque y si, sí, si la no te acordás ahí ya fue. y es más fácil, no, no estás buscando un archivo sino que tenés sí. toda, todas las minutas ahí uh -huh. y, y... bueno, te se supone que nosotros no vamos a pasar de 8 8 o 10 minutas, ¿no? <ríe> es la pero nada, igual bien eh, entonces eh, Javier queda a la espera de que le den acceso para ver el tema del servidor y de uh -huh. ahí traernos noticias, a ver cómo avanzamos por ese lado eh, y que ya tenés los assets acá en la carpeta no todo lo que es placeholder para empezar a armar el juego que más o menos lo tenés en cabeza en la cabeza pero acá está el guión técnico que más o menos te puede ayudar también a, a, a, a, a, ¿Cómo ¿cómo es? a, a transitar esto yeah. Eh, cualquier cosa que vos decidas No, esto mejor lo ponemos así Mandale fruta, después lo vemos juntos claro, sí, Y reescribimos sí. El, el, el guión técnico O damos marcha atrás ¿No? Eh, lo, lo vamos viendo Y Sergio, bueno Estamos esperando la, los demás elementos Para hacer, mandar la propuesta Ah, eso, la propuesta Tienen que enviar la propuesta Después ya hay que empezar directamente Vamos transitando el juego en nuestra cabeza, en el Figma, con el guión, como sea, con lo que veamos en la semana que pueda pasar Iki o el próximo viernes y vamos completando el backlog, ¿no? Vamos, uh -huh. Falta esto, falta aquello, ¿no? Eh, est estos documentos eh, son importantes por el tema justamente de que nos vamos a juntar una vez por semana. Entonces, en la semana cuando alguien tiene tiempo y necesita saber algo, que acceda acá y que pueda encontrar lo que está buscando. Claro. Acá o en cualquier otro documento Y si no lo encuentras recién ahí eh, Mandar un mensaje al grupo Y bueno, tranqui Si te contestan joya Te van a contestar, pero por ahí no, no rápido eh, nada Y si no, eh, a ver Usemos los comentarios que están en los documentos También, También lo, eh, claro eh, Manden comentarios eh, Nada, eh, es todo nuestro eh, Y bueno Seguimos, vos y yo vamos a ir con el diseño. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consejo, sugerencia, algo? Así ya... La idea es que estas reuniones también sean de 40 45 minutos, una hora máximo. O sea, no nos vamos a poner a laburar acá en esta reunión, sino a, a mostrar, a, a comentar, a, a dirigir un poco mejor el diseño por ahí. Y, y nada, después cada uno vuelve a su laburo. Bien. Ah, la cosa de la, de la publicidad que ellos querían meter, ¿no? ¿También eso está contemplado o queda...? Eso está contemplado en el guión, sí. En el guión estaba. Fíjate, que, fíjate que en el guión tenés los flujos, el flujo de escenas, tenés el flujo principal y está, está en diagrama de flujo encima, ¿no? Eh, acá, flujo de categorías, es ahí donde están los nodos de publicidad. Claro, ¿y ellos van a dejar fija la publicidad va van a ir variando? ¿Tienen una ubicación en el servidor de su publicidad, las imágenes que plantean? Ahí o... ya estoy perdido. ¿eh? Es buena pregunta. Para Ahí... saber cómo levantarla la publicidad, quiero deciros. ¿De dónde levantan la publicidad? ¿Nosotros? A ver. No, esa información no la tenemos, así que... Eh... Por igual es algo... No vamos a empezar con la publicidad, ¿no? Pero no, no, que... pero no, no. me lo anoto para la semana. <ríe> sí. Me lo anoto sí. para la reunión con ellos en la semana. Eh, a mí me interesaría eh, aprender un poquito más de, de, de, de esa parte. Yo cuando programo, por ejemplo, vas a utilizar Godot, ¿no? La idea es utilizar Godot para, para que esto quede libre siempre. Eh, ¿Cómo meto publicidad ahí? ¿Yo con, con, conecto desde Godot directamente al servidor, el servidor... Eh, ahí la API busca la, la, la, la, la publicidad y se la da ¿O cómo, ¿Cómo es? Depende cómo lo armes también, porque por ejemplo pueden subir imágenes y directamente yo digo, leo el archivo 1, 2, 3 de tal lugar o sí, que haya directamente una base de datos con publicidad en texto hay un montón de formas de hacerlo, por eso hay que ver cómo ellos lo... tengo tengo una pregunta, aprovecho esto que dice Néstor Ponele es que yo quiero levantar una publicidad no sé, como estos videos, estás jugando y de repente tenés la publicidad los videos de, de, de Didi, de Bitcoin y todas esas cosas. Uh -huh. ¿Los levantás así? ¿Los levantás con algún algoritmo que levante publicidad de Google o de Apple? ¿Firebase? Eh, no sé qué juego decir, pero si decís las publicidades es que pasan tipo AdSense. Claro. Claro, eso ya usa directamente la librería de Google eh, de, de AdSense o la que se trabaje publicidad, digamos. Eso ya o sea, te lo hace automáticamente esa API. Está bien, porque... pero vos tenés que dejar programado el espacio, digamos, para que se ejecute ese AdSense en ese, en ese lugar, digamos. Vos tenés que dejar el espacio, pero adicionalmente ya tenés que tener una cuenta de editor AdSense y te da un vínculo, o sea, ya te viene preprogramado y bueno, vos tenés que hacer una comunicación entre esa parte, adaptarlo a Godot, obviamente, y hacer una comunicación claro. entre uno y otro. Bien. Más que te, te lo consulto para saber eh, claro. y también consultarles a ellos qué quieren hacer, porque es parte de, de claro, es madre, la programación. Sí, claro, sí, sí. Es muy amplio, por eso. No, y aparte, como dijimos, lo tienen que hacer ellos después. O sea, esto le queda. La, la idea es que nosotros no estemos ahí manteniéndoles el juego. A menos ah, no. que paguen para el mantenimiento. Ah, obviamente. Obviamente Pero no está contemplado eso, por ahora uh -huh. O por ahí eh, quieren también uh -huh. una publicidad fija dice mira, yo trabajo con estas cinco marcas Y ya en el juego le dejamos las cinco marcas Y ya se dejen de joder, depende de lo que claro. ellos quieran Por eso claro, sí, seguro. Porque, Como dice Iki, si no lo otro es el Google Ads eh, Tenés que tener una suscripción Y demás yerba que Claro, como dicen ustedes, la tendrían que tener ellos Claro sí, sí, sí. Eso, eso creo que me suena a lo más fácil, ¿no? Lo más, lo más habitual por ahí. Sí, porque es un API, como dijo, y que es un API que levanta directamente de la base de datos de, de Ascens. Claro. Vamos por ahí, José. Yo creo que sí, yo se los voy a tirar eh, para, para saber y, y que sea más concreto todo, ¿no? Claro. Eh, otra cosa que, que me vino también a la mente es que posiblemente tengamos alguna de las reuniones, mm. eh, tengamos la visita de los colombianos, porque obviamente quieren conocer al ah, equipo, porque charlar sí. un poco, así que en alguna reunión seguro que van a estar nos van a acompañar, ya más que nada mi intención de invitarlos es cuando ya tengamos algo un poco más así que nada, pero se los comento para que sepan Bárbaro. bueno, Buenísimo. chicos, yo los tengo que dejar porque tengo que, ir nada a, más también. tengo que ir a darle de comer al abuelo vaya, vaya si no se va a comer a la perra Oye. bueno, yo también me despido, no tengo ninguna más Así que. Dale, cualquier cosa estamos en contacto, gente. Seguro, estamos en contacto seguro. y bueno, y nos vemos entonces. Se ven el, el próximo viernes a las 2 de la tarde, entonces. Dale, Yo voy Gabriel, a intentar si eres... entrar, aunque sea una media hora. Total, puedo entrar media hora tarde a la clase después. No Dale, pasará. Javier o Sergio, si necesitan algo, también me pueden contactar ahí. Ahí ¿no? está. Sí, no, vamos, nos manejamos por el Telegram también. Perfecto. Sí, Perfecto. Sí, vamos hablando. Sí, vale bien, bien, gente. Buen fin de a a Buen fin de. Chau, buen chau. fin de. Chau, luego.